Hola, llegamos a esta cuarta etapa del curso sobre niñez, juventudes y sobre todo cómo esta nueva concepción, este enfoque de derechos relacionados a niñas, niños y adolescentes se puede plasmar en la la constitución que esperamos próximamente eh, inicie su proceso de, eh, de desarrollo y de discusión colectiva respecto a sus contenidos. ¿no? Hoy día vamos a dar precisamente la temática que se relaciona con el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Para eso voy a saludar con muchísimo afecto y desde ya con mucho agradecimiento a Valentina López, abogada por la cursó sus estudios en la Universidad de Chile, es asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad, un proyecto sobre migración, violencia contra la mujer, medio ambiente, niñez pueblos indígenas y sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, una académica y una persona muy, muy eh, pertinente para abordar la temática de esta parte del curso. Un agrado saludarte, Valentina, y bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y muy contenta también de estar aquí. Un saludo a todos los estudiantes del curso. Excelente, Tina. Tu tema de esta videoclase, como ya hemos señalado, es el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Es un tema, queridas y queridos participantes. Vamos pues con los temas del reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez. Muchas gracias, Cristian. Bueno, bien como bien señaló Cristian, en esta clase vamos a revisar el reconocimiento constitucional de los derechos de las niñas. Lo primero que, que, me, que es importante señalar es que en los últimos años, y en particular el reciente, Chile ha sido testigo de una creciente demanda por parte de la ciudadanía para tener más espacios de participación y eso se ha hoy día traducido en, una, en un proceso constituyente que nos tiene hoy día justamente discutiendo sobre cuáles van a ser los temas principales que queremos abordar en ese, en, en ese proceso, cómo cuáles van a ser los mecanismos también. Y ahí es donde eh, la niñez y la infancia, su reconocimiento y también los derechos que se les va a reconocer así como los deberes de protección del Estado y de la ciudadanía hacia la niñez y la infancia son de mucha relevancia y por eso el objetivo de esta presentación es que ustedes puedan eh, comprender algunos lineamientos generales en torno a que, cuáles son las cuestiones principales para tener en cuenta eh, en este proceso constituyente en relación con los derechos de la niña. Yo sé que han visto, ya han revisado algunas cosas generales pero vamos a, a volver sobre algunas de ellas que son interesantes e importantes de comprender, principalmente para que entendamos por qué el reconocimiento constitucional de los derechos de la niña es justamente un, un tema que debe ser discutido en este proceso. Entonces, en este video vamos a primero hablar brevemente sobre la evolución del tratamiento jurídico de la infancia, luego vamos a hablar de la situación actual de la infancia, la juventud y los derechos humanos en Chile, ...para finalmente revisar los modelos y las propuestas del reconocimiento constitucional de los derechos de las niñas. Bien, en cuanto a la evolución del tratamiento jurídico de la infancia... ...podemos hablar nosotros de que existe una transición desde el modelo tutelar al modelo de la protección integral. Por mucho tiempo en Chile los niños, niñas y adolescentes se consideraban como propiedad de sus padres o sus madres, y el Estado adoptaba entonces una mirada paternalista y asistencialista en este tema. Principalmente el Estado tenía un rol de subsidiario respecto de todas las cuestiones que le correspondían eh, respecto a la protección y la garantía de la niñez. Posteriormente, con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, se pone en la palestra un cambio de paradigma, y en, desde ese momento entonces se cambia la forma de ver y tratar a los niños y eso quiere decir que estos dejan de ser objetos pasivos que necesitan cuidados y, y que son objetos de caridad y se les ve ya como seres humanos, como sujetos de derechos ya no de propiedad de sus padres, sino como, con un conjunto diferenciado de derechos esto es muy, inter, muy importante entonces comprender la distinción entre el objeto de protección que es propio del modelo tutelar con el sujeto de derecho, que es propio del el, el sistema o el modelo de protección integral que surge con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, pero que sin embargo no se en Chile en concreto desde 1980 hasta la fecha movimiento absoluto de la Convención. Eh, la importancia de la convención, además de, de este cambio de paradigma de considerar a los niños como sujetos de derechos, que establece una serie de obligaciones, que en tanto son, es un tratado internacional, es obligatorio para el Estado. Entonces, no son solo recomendaciones que el Estado puede adoptar, sino que es una obligación y por tanto se encontraría en incumplimiento de esas obligaciones en la medida que no los cumpliera. En este primer modelo, el modelo tutelar, que hablamos que es un modelo asistencialista y que está muy vinculado a la caridad, el Estado tiene un rol subsidiario y no reconoce la voz de los niños y niñas, ni tampoco les permite decidir sobre su propio destino. Y es un modelo que está presente en toda nuestra historia republicana y se afianza en el siglo XIX y en las primeras eh, décadas del siglo XX. Y este es un modelo que hoy día está en desarrollo. Y en esta segunda etapa, que es la etapa desde que se ratifica la Convención hasta el 2018, eh, y, y el 2018 es el hito que uno puede considerar que hay un cambio a la tercera etapa, es porque en la tercera, en el, desde el 2018 se crea una nueva institucionalidad de la niñez, que está principalmente conformada por la Subsecretaría de la Niñez y por la Defensoría de la Niñez. Y además hay muchas normas y proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, que eh, permitirían, si es que se, si es que se, se llegan a aprobar y, y, y son robustos y, y hay, un buen, hay una buena técnica legislativa en esos, en esos proyectos de ley, entonces sí podríamos hablar que estamos en una tercera etapa donde efectivamente se ha reconocido y, y se ha dado garantía y efectividad a los derechos que están consagrados en la convención porque en el periodo anterior, bien sabemos que si bien han habido muchas reformas desde 1980 a 2018, eh, se han visibilizado irregularidades en la institucionalidad de protección de niños y niñas y adolescentes en Chile, que se han atribuido especialmente al Servicio Nacional de Menores y a otras instituciones que son privadas de acogida o de protección de los menores o de las personas menores que estuvieron bajo supervisión del Estado y que sin embargo eh, se visibilizaron casos de abuso, maltrato y vulneración de derechos. Eso marcó un hito para esta nueva etapa. Y mm, ahí el Estado en octubre de 2016 reconoció la muerte de 1.313 niños, niñas y adolescentes en centros de protección. Y ahí se da justamente esta eh, en la protección de los niños que justamente son los que es que, que, cargo el Estado, sin embargo al bajo custodia de ellos mismos, son objetos de derechos. Vamos a pasar a la siguiente... La situación actual entonces de la infancia, la juventud y los derechos humanos. Aquí es, es relevante, con lo que yo ya les señalé, es relevante tener presente que entonces Chile vivió una crisis institucional desde el 2016 que venía de, mucha, de mucho tiempo hacia, hacia atrás, de larga data. Sin embargo, fue visibilizado en ese momento y desde entonces empezaron a, a generar cambios y, y, y algunos mecanismos de garantía en el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, a propósito de este de, esta, de la crisis institucional del Sename y de las instituciones de resguardo, eh, inició una investigación en Chile y redactó un informe respecto de cómo estaba el Estado de Chile cumpliendo con las opciones que imponía la Convención de Derechos Humanos. Los Comités de Derechos del, del Niño de Naciones Unidas son, es un órgano que supervigila el cumplimiento del tratado, de la, el, del tratado, en este caso de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y entonces tiene a su cargo también elaborar informes acerca de cómo va el cumplimiento de cada uno de los países. Y respecto de Chile, en este momento lo que él, el informe señaló es que se habían violado los derechos del niño, niñas y adolescentes de manera sistemática por más de 40 años. Y ahí entonces señaló que que la naturaleza sistemática de estas violaciones justamente se debía, por un lado, a la continuada existencia de un sistema de protección basado en una visión asistencialista y una lógica paternalista del Estado, y por otro lado, por una inacción e incapacidad reiterada de cambiar leyes, políticas y prácticas que se conocían a través de varios informes de las autoridades como a, repetidamente vulneradoras de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado. Y esto es entonces, como les señalaba a la vista en este proceso constituyente. El Estado de Chile sabemos que ratificó una convención que establecía deberes específicos por, durante 30 años y 40 años, no los cumplió, sin embargo, eh, sin embargo no pudo dar, eh, adoptar mecanismos de fiscalización suficientes y de, y de seguimiento del, del cumplimiento justamente normativo de esta convención. Lo que terminó por una naturaleza sistemática de las violaciones y que hoy día nos tiene también desde la fecha, desde el 2016 a la fecha, sin, sin muchas variaciones, sino que en muchos procesos de reforma, pero que no se han visto materializados. Y por eso la, en, en este proceso constituyente es relevante ver el rol que puede cumplir el, la niñez y la protección de la niñez en la, infan en la constitución para poder dar garantía a esto justamente a lo, a lo que el Estado está en falta. Aquí hay un listado de los derechos que el comité señaló que se habían vulnerado en, durante estos 40 años. La no discriminación, el interés superior del niño, la obligación de asegurar el respeto a instituciones encargadas de protección, de las normas por las instituciones encargadas de protección, y las voy a pasar para que las, ustedes las tengan, la obligación de tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para dar efectividad justamente a los derechos de la convención, el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, el derecho a expresar su opinión y a ser escuchado, la protección contra la violencia, el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho al descanso, esparcimiento y cultura. Esto, ese listado de derechos son muchos de los cuales se encuentran en la convención y que el Estado sigue en falta de su cumplimiento. Es importante considerar que los niños, niñas y adolescentes son un grupo en situación de vulnerabilidad. Esto es principalmente un, el sistema interamericano de derechos humanos, que está conformado, sus dos órganos principales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen competencias para supervigilar el cumplimiento de los derechos humanos en los países de eh, América eh, ha desarrollado esta, podríamos decir, una doctrina o un estatus un, un de protección especial para, las para un grupo en situación de vulnerabilidad, que les concede entonces deberes reforzados de protección. Los estados entonces deben adoptar medidas reforzadas y especiales para prevenir situaciones de vulneración respecto de ciertos grupos. Y sabemos que en ese grupo están las mujeres las personas del colectivo LGTBIQ+, las personas migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de calle, las personas en, en situación de pobreza, etc. Y están también los niños, niñas y adolescentes. Eso implica entonces que los niños gozan de los derechos que les corresponden a todas las personas, pero además tienen derechos específicos y estos son derivados de su especial condición, y que se traducen en deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. Ahora la pregunta es que cómo entonces protegemos todos estos derechos y damos efectividad a la protección. Aquí se da el, el gran paradigma de, o la gran pregunta de cómo hacemos eficaces la, la protección de que los, los, los niños tienen una serie de garantías en esta convención y que hemos reconocido pero garantizamos que estos puedan ser efectivamente ejercidos por ellos. Y, y entonces ahí viene una de las alternativas no es menor, que es el reconocimiento constitucional de la niñez. Ahí lo primero es señalar que Chile no, la Constitución chilena no reconoce la niñez, eh, ni formalmente, ni tampoco a través de, otros, eh, de otras disposiciones. Se reconoce sí una protección especial a la familia, donde uno puede señalar que, claro, los niños hacen parte de familias como cualquier otra persona, pero no se reconoce su deber, su, los deberes especiales respecto a la niñez, ni tampoco conocimiento formal. Eh, eso es lo primero. Sin embargo, en Chile hay protección a través de la Constitución, si bien no directa, a través de la interpretación de la misma y de la interpretación de los tratados internacionales que tienen, eh, que ingresan, o podríamos decir que respecto de los ordenamientos eh, jurídicos nacionales tienen eh, rango, eh, son obligatorios y por tanto deben ser aplicados por los jueces, por las instituciones de gobierno, por la sociedad. En cuanto a los modelos de reconocimiento constitucional de la infancia, aquí es importante que, que existen dos modelos principales. Por un lado, un reconocimiento formal y expreso, que hay algunas constituciones que garantizan, el, que reconocen formalmente la niñez y la infancia como, un, como objetos de protección o titulares de derecho. Y también hay otras que establecen una cláusula general del reconocimiento del interés superior del niño, como uno de los principios generales. Y por último, hay muchas que tienen menciones a la infancia en otras disposiciones. Que donde, se, por ejemplo, cuando se regula la educación, se hace una mención a la niñez en ese ámbito, o lo mismo respecto de la igualdad ante la ley u otra, o, o existen bien cláusulas particulares, o sea, disposiciones con, eh, constitucionales particulares referidas a la infancia, con, por, por la, la importancia de la infancia en una sociedad, el deber de proteger a la infancia, etc. Aun cuando nosotros podamos estar eh, en un reconocimiento formal y expreso, que, puede, que, que sería una alternativa eh, aconsejable y, y que también ha sido así observado por diversos organismos internacionales, y la excomparada también nos señala eso, es necesario de todas maneras tener mecanismos de garantía de estos derechos. No solamente reconocer formalmente la a la niñez y a la adolescencia o a la infancia y la juventud en la constitución, sino que debe estable, deben establecerse mecanismos otros mecanismos de garantía de estos derechos e incluso algunas garantías específicas eh, así por ejemplo los derechos constitucionales de, de constituciones de otros países ustedes van a poder ver en el texto que tienen de apoyo el, una, una descripción muy larga eh, en que mmm, po, van a poder ver cómo son las constituciones o, eh, de otros países y cuál es la consagración de la niñez en, en esas constituciones. Pero en, en términos generales, hay, hay, de, se les reconoce el derecho a un desarrollo personal integral, la prohibición de explotación infantil en todas sus formas y una protección especial contra la violencia, el maltrato y el abuso. también el derecho a una afiliación determinada, el derecho a vivir en el seno de una familia y a recibir protección y el derecho a participar. Ahora, si bien estas las que los, los dejamos de, re, de revisar serían derechos diferentes de reconocerla formalmente a la niñez, sino que hay disposiciones constitucionales específicas en reconocimiento de ciertos derechos. Existe también la posibilidad y que... Mmm, de, de garantizar o establecer en la Constitución garantías específicas, que son principalmente estos cuatro, cuatro principios que, están en, que son los principios rectores de la Convención de Derechos del Niño y también bien de protección integral de las niñas, como se ha entendido desde el enfoque de derechos humanos. Primero, el interés superior del niño-adolescente es está establecido en la Convención, ha tenido bastante desarrollo, la, las cortes eh, lo aplican como un, principio, un derecho sustantivo, es decir, que los derechos tienen niños y niñas y adolescentes derecho a que sea respetado su interés superior o que éste sea considerado tomar decisiones. Pero también es un anormamiento en ese sentido eh, cuando es aplicado por los tribunales de justicia y los tribunales internacionales también, y ahí es importante que, y esto es muy común, que se consagre la, el, el interés superior del niño. Aquí quizás el mayor desafío es que al ser un, un, una categoría jurídica no definida o no, no determinada, es que puede, puede, la, el problema de definirla o darle contenido limitado es que justamente puede restric, restringir y dejar fuera muchas cosas. Y por otro lado, el, el problema de dejar categoría jurídica abierta es que eh, pues la interpretación puede a veces ser muy amplia y eso puede finalmente repercutir en, en algunas situaciones de desprotección. Es importante entonces dar un, si bien se pueden reconocer principios y es importante hacerlo, la Constitución debe, en la medida de lo posible, establecer algunos mecanismos concretos para poder interpretar este tipo de garantías. ¿Qué vamos a entender por interés superior del niño, niña y adolescente? ¿Contra qué o qué, cómo se relaciona con otros derechos el interés superior del niño, niña y adolescente? Es, es, es primario respecto de cuáles otros. Luego el derecho a ser oído, que está vinculado con la participación. El derecho a ser oído es hoy día un derecho que existe en, nuestro, en la legislación nacional eh, se aplica principalmente en los juicios o procedimientos judiciales, y ahí es importante tener en consideración que siempre el niño, lo, los niños, niños, adolescentes deben ser oídos en todas las etapas y no solamente en los juicios o en, en los procedimientos administrativos judiciales, sino que ahí entonces el deber eh, es que o uno debiese promover instituciones y también una sociedad que busque o establezca espacios de participación inclusivos. Eh, y adecuados al, al propio desarrollo del niño o niña para que estos puedan manifestar su opinión. Y ahí hay algunas recientes, UNICEF tiene algunas experiencias exitosas en que realiza una encuesta eh, de la niñez justamente para que los niños y niñas y adolescentes puedan establecer sus propias propuestas, evaluar políticas públicas y deberíamos avanzar a mecanismos donde los niños puedan efectivamente y niñas puedan participar en las políticas públicas que les, que les afecten y no solo las que les afectan directamente, sino las que afectan a sus padres y madres, y también a su sociedad, a su entorno escolar, a sus amigas y amigos. que al ser personas que están en desarrollo, van a ser los adultos y adultas del futuro. Eso es justamente este, este, este, el enfoque de participación. La autonomía progresiva... Es el reconocimiento del sujeto de los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho. Implica que, hoy, que una persona hoy día en su condición, por ejemplo, un niño de 7 años, de 3, de 7, de 12, de 18, está en un proceso de desarrollo y que... Hoy día hay ciertos derechos de los cuales puede gozar y que progresivamente va a ir adquiriendo mayores condiciones y características y potencialidades para poder entonces ejercer todos sus derechos en de plenitud. Pero eso no significa que se le van a negar algunos derechos por la cuestión de ser una persona menor de edad. Y por último, la igualdad y no discriminación, que es clave, que eso es una cuestión que debiese quedar de manera transversal establecida en la Constitución, pero que respecto de niños siempre es importante reconocer. Que aquí hay, eh, primero hay una igualdad ante la ley respecto entre niños y adultos, pero también hay, un, hay un deberes especiales respecto de niñas, respecto de mujeres, niñas con, o niños con discapacidad, eh, personas en situación de migración, en situación de pobreza, también los que, aquellas personas que se encuentran bajo tutela del Estado o los que se encuentran en procedimientos, en proceso de adopción. La importancia es reconocer entonces que respecto de ciertos grupos en donde se da una, se dan una intersección de diversas condiciones que generan discriminación múltiple, eh, se deben reconocer deberes reforzados de protección a ese respecto. Eso es lo que, es lo que impone el paradigma de la interseccionalidad. Y bien, y en, cuanto, y en general, esto, esta necesidad de que durante el proceso constituyente también le demos un espacio a los, a los jóvenes y a los niños niñas y adolescentes para poder participar de las discusiones, del debate constitucional, poder deliberar acerca de las cuestiones que les parecen clave, entregar su opinión, eh, es importante resaltar esta obligación del Estado de dar por acreditada la capacidad del niño o niña de formarse una opinión autónoma. Eso quiere decir que el, el Estado tiene que presumir que el niño y niña tienen la capacidad de tener una opinión autónoma y que por tanto la excepción es que el niño no puede o no puede participar o no se encuentra con, con la autonomía suficiente o la madurez suficiente para poder eh, manifestar su opinión y por tanto nunca la edad del niño o niña debe ser considerada como una limitación eh, e independiente. Eso de cara al proceso constituyente, donde de existir mecanismos de participación colectivos y abiertos, debiesen existir también y considerarse especialmente la opinión de los niños y también su capacidad de debate y deliberación. Para ir cerrando, entonces, la importancia de que en comprender que las niñas y los niños y los adolescentes. Adolescentes son sujetas de derecho y son actores sociales relevantes. Entonces, reconocerlo como actores que están en nuestro proceso y que, por tanto, también la constitución debe ser escrita para ellos y toda la política, el desarrollo de nuestro Estado y de nuestras prioridades como país deben, ir, deben siempre considerar a lo, lo, su opinión y también su participación. Ellos, entonces, son titulares de derechos políticos y forman parte de la comunidad política, y esto más allá del sufragio. El sufragio porque no se agota solo con que concedamos o rebajemos la edad para, para poder ejercer el derecho a voto, sino que implica eh, formar a, a jóvenes y a niños desde, eh, desde el sistema educativo muy temprano con una visión eh, sobre las cosas que les permita manifestar sus opiniones políticas y, y justamente ejercer eh, los derechos políticos. Ahí en el estudio comparado que ustedes van a poder ver en la bibliografía del base de este módulo, eh, van a poder eh, mirar que la excepción es que no existe reconocimiento constitucional de la infancia. Hay sí menos casos en que, y ahí varían los casos en que reconocen eh, algunos, en, algunos derechos y también algunas garantías como el interés superior del niño o el derecho a ser oído en la Constitución, la igualdad ante la ley. Lo importante es que Chile, entonces, eh, debe eh, de alguna, ocupar alguno de estos mecanismos para eh, reconocer constitucionalmente la protección de la infancia. Por un lado, un reconocimiento formal y expreso y, por otro, mecanismos de garantía que pueden estar reconocidos a través de esto, estas garantías que yo le señalaba. Interés superior, mm, eh, derecho a ser oído. Eh, la igualdad de la ley y la autonomía progresiva. Pero también es que el reconocimiento y protección constitucional claramente debe ir acompañada de legislaciones e instituciones robustas y ahí es muy importante mirar lo que hoy día está, eh, se está tramitando en el Congreso, eh, principalmente un sistema el, de que establece un sistema de garantía integral para la protección de la niñez no solo se enfoca en la, en la infancia vulnerable, que es aquella que está bajo custodia del Estado, sino que también se enfoca en los niños de forma transversal. Y además de las propias eh, modificaciones a las institucionales que ya hemos visto, que son las de protección justamente. Esto tiene que ir de todas maneras acompañado por eh, medidas de promoción de derechos que están justamente... Eh, están en la educación eh, cívica y en la necesidad de, de poder cambiar el paradigma de toda esta comunidad política acerca del de rol que cumplen los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad. Y por último, es el deber del Estado que debe eh, adecuar y cumplir el, el, los, los deberes y derechos impuestos por la Convención eh, de derechos del niño, y por tanto, porque es una obligación y, por, y de esa manera entonces podemos a, a avanzar hacia una protección efectiva eh, para los derechos de las niñas. Muchísimas gracias, Valentina. Sin duda, muy interesante y necesario, creo yo, como recomendación a nuestras y nuestros participantes, una revisión, una revisión eh, detenida de los conceptos que has abordado en esta clase. Y probablemente, más que preguntas, te ofrezco un espacio para ir cerrando esta interacción con alguna reflexión conclusiva que tú puedas aportar a eh, este tema en relación con el proceso constituyente que estamos por vivir en Chile. Sí, yo creo que a de reflexión final es importante considerar que si bien podemos si bien vamos a, a estamos iniciando un proceso constituyente en el que se va a redactar una nueva constitución y en esa probablemente exista un reconocimiento a la niñez que a la adolescencia y también protección a derechos específicos no se agota ahí el, el cumplimiento de estos deberes estatales y tampoco se agota ahí el, la necesidad o la, el, el, Dios pone la participación es necesario que tanto lo, la sociedad como también el Estado y, su, y los organismos públicos es, es necesario crear espacios de participación efectiva y eso nos pone a todos en, en cuestión desde una universidad que que, que genere espacio participativo, eh, lo mismo en los colegios, lo mismo respecto de una municipalidad, en, en las iglesias, en las orga en las juntas de vecinos. La idea eh, o sea, lo, yo creo que el, el, el, justamente el, el, la discusión sobre el reconocimiento constitucional de la infancia y también la protección de derechos específicos es una urgencia y eso debe ir porque estamos al debe como Estado y como sociedad respecto a esa protección. Pero debemos también como sociedad avanzar hacia espacios de participación y debemos también responder las preguntas que nos surgen respecto, por ejemplo, de qué edad, es de qué, cuál es una edad apropiada para que una, un joven emita un voto. ¿O cuál es una edad apropiada para que una, por ejemplo, en, en materia de, inter, de, de los niños intersex, cuál es la edad apropiada para que un niño pueda definir su género? Eh, bueno, preguntemos, creemos mecanismos que sean necesarios y hagamos ese esfuerzo para poder consultar a los niños y, y, y diseñar justamente de forma conjunta las políticas públicas, las medidas administrativas, legislativas, las de promoción que nos parezcan necesarias para resguardar los derechos. Eso eso lo digo desde las dos veredas. Entonces está el Estado con sus deberes y también estamos la sociedad, los defensores y defensoras de derechos, los eh, los mecanismos de garantía. Ten, debemos también avanzar hacia la, hacia la inclusión y espacios de participación efectiva para los niños, para que participen efectivamente la comunidad política y, y que eso tenga como resultado este nuevo pacto social que, que, que se viene, que, eh, Valentina López, muchas gracias y por cierto. Muchas gracias, eh, que estén muy bien. Sin duda, pues, los temas que has abordado en esta videoclase serán un gran aporte la de etapa del curso. Estimadas, estimados participantes, con Valentina damos inicio a los componentes de esta etapa del curso. Y, como siempre, que vayan considerando estos elementos y retomando probablemente los visto en semanas anteriores para ir diseñando, pensando en su proyecto final. Gracias y éxito en esta etapa del curso.